mis queridos amigos hace muchos años que yo hablo de Laura muchos años y muchos me decían que yo hablaba de una forma psicótica no digo muchos pero siempre alguno creo que me hará sentido como psicótico hablar de Laura y que yo veo a Laura hay muchos niños que lo ven en laura, la muchos niños ven colores. El niño cuando es inmaduro, cuando tiene todas sus funciones emocionales inmaduros, ven en laura, la ven colores. Pero la persona lo va perdiendo porque al no usarlo, al no seguirlo, lo pierde. Si el, el niño lo atamos un bracito y no lo dejamos que este bracito lo mueva, ese bracito no lo mueve más. Miembro que no se usa, miembro que pierde, raíz, que muere dentro del sistema de morfismo, o se paraliza. ¿Cómo les voy a decir? Yo hablaba de esto y muchos, como digo yo muchos, porque todos lo entendían, Muchos no entendían, y los que, lo, ent los que lo, lo entendían, lo entendían a través de la fe que tenían a mí, mis discípulos. Pero después vino un tankier, amor, inventó una máquina fotográfica, empezó a sacar los, las fotos a Laura y ya la ciencia La ciencia dijo, palabra sagrada. Hay gente que todo lo que la ciencia dice es para ellos, es como la palabra de Jesús, como si hubieran escuchado la palabra de un maestro, la palabra de un profesor, de un, de un profeta. Eso es terrible, porque la, la medicina, la ciencia tiene grandes errores y constantemente está en evolución. Lo que ayer fue una verdad, hoy dejó de ser verdad, porque hay otra verdad. Porque ya no sirve más esa verdad, no sirve más este sistema, ya hay otro sistema. Y constantemente va cambiando, cambiando, cambiando. Posiblemente se avance, se avance, se avance. Pero lo que ayer fue una verdad, hoy dejó de ser verdad. La verdad más grande, la verdad más chica. Qué importa cuánto es la verdad, si la verdad es unida. Y la verdad para el hombre es lo que también lo que cree tanto en algo lo que mañana va a dejar de ser verdad <coughs> en la mística no hay una evolución Dios nunca evolucionó ni el amor evolucionó ni lo que ni el dolor evolucionó ni los sentimientos evolucionaron ¿verdad que el hombre no avanzó? no, no en eso jamás hay avances no necesita avanzar lo que él necesita es para sus intereses sí, avanzar pero avanzar el amor, el amor por es inmenso. ¿Qué más que inmenso? ¿Qué más que Dios puede hacer? ¿Puede haber un Dios más evolucionado, un Dios más importante? No, Dios es importante, es lo más, es lo más grande. No puede ser algo más grande, evolucionar Dios. Posiblemente los conceptos hacia Dios fueron evolucionados. Fueron, fueron más maduros. En muchas historias de la Biblia de antes, son muy infantiles. Hoy... Si sí, sí, creíamos la Biblia, no creeríamos tanto el diluvio y con tantas cosas más. Yo creo que todo eso, una Biblia escrita hoy, nadie va a escribir eso. Gente madura, religiosa, no la va a escribir nunca más. Pero por eso todo evolucionó, los conceptos sobre el Dios evolucionaron. El Dios mismo no pudo evolucionar. Por eso yo digo que en relación a todo lo que estamos hablando nosotros, al tema que estamos hablando nosotros, nosotros entendemos que existe una filosofía en todo y de lo nuestro. Una filosofía en terapia, una filosofía en ayuda, una filosofía en, diremos, en la mística, una filosofía que es amor al, a la pregunta y a la respuesta, siempre y tanto, con todo el respeto que se debe, siempre a un superior. Eso es todo.